Luis Bernet nació en Hamburgo, Alemania. Llegó a Buenos Aires en 1817, donde se casó con María Sáenz. Poco tiempo después, fue enviado por el gobierno argentino a las Islas Malvinas con el compromiso de llevar adelante un proyecto de desarrollo comercial y poblacional. Este proyecto no era el primero. Ya desde el origen de su vida independiente, Argentina buscó hacer valer sus derechos sobre las islas, alcanzando un progreso constante. La misión encomendada a Vernet era ampliar las bases de este proyecto buscando establecer una población económicamente activa. El 10 de junio de 1829, el Gobierno de la República tomó una medida trascendental. Creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y designó a Luis Bernet como su primer gobernador. Las Islas Malvinas serían regidas por un comandante político-militar nombrado inmediatamente por el Gobierno de la República. Y este haría observar a la población de dichas islas sus leyes. Además, cuidaría en sus costas de la ejecución de los reglamentos sobre pesca de anfibios. En los años siguientes, Malvina fue adquiriendo una vida cada vez más activa. Su población llegó a tener cerca de 200 habitantes permanentes. Pese a la legislación vigente, en la zona costera ...había loberos que violaban las disposiciones gubernamentales. Bernet estaba dispuesto a hacer cumplir la legislación argentina... ...y, en ejercicio de sus funciones... ...decidió apresar a tres embarcaciones norteamericanas... ...por cazar lobos marinos sin autorización. La tripulación de uno de los barcos, de nombre Harriet... ...fue enviada a Buenos Aires para ser juzgada. Bernet y su familia viajaron junto a ellos. Arribaron a la ciudad el 19 de noviembre de 1831... En represalia, los norteamericanos enviaron a la corbeta Lexington, que durante 22 días sembró el terror en Puerto Luis. Ocuparon edificios, saquearon y destrozaron propiedades, apresaron y golpearon a pobladores. Difundieron la versión de que Bernet, en caso de volver, sería condenado a la horca. Y utilizando esta mentira como arma psicológica sumada a la violencia, convencieron a algunos colonos de abandonar las islas. Muy poco tiempo después, el 2 y 3 de enero de 1833, los británicos usurparon por la fuerza las Islas Malvinas. Luis Bernet jamás volvería a pisar suelo malvinense. El proyecto de desarrollo nacional quedaría trunco. A la Argentina le habían usurpado una parte de su territorio por el que no dejaría de reclamar en ningún momento.